Nos encontramos en el Cantón Azogues, en el taller del maestro Carlos Edmundo Montoya Narváez. Maestro, gracias por su tiempo, gracias por su espacio, gracias por recibirnos y permitirnos conocer hoy un poco más de quién es Carlos Edmundo Montoya Narváez. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo este colectivo que realmente me, me sorprende, sí, en verdad, de que muy pocos son las personas jóvenes que están eh, realizando este tipo de cosas, la investigación de la, la cultura mismo, y en este caso, las artes plásticas, que me congratulo sí, mucho, me siento muy contento de que estén aquí en mi taller, en mi casa. Maestro Hermundo, Artista plástico, también gestor cultural, nos cuenta que usted es de la parroquia Ducur del Cantón Cañar. Cuéntenos cómo es esa historia de que usted viene de, es de Ducur y nos encontramos hoy en nosotros. Sí, en verdad, bueno, primeramente vengo de una familia muy numerosa. Somos 10 hermanos, 5 bueno, varones y 5 mujeres. Soy el sexto de los hijos. Sí. Mis padres, Milanovaez y Montoya, nacido en Ducur de la linda parroquia de ocurre el puente de la provincia de Cañar, ¿no? A, los, a la edad de los cuatro años tuve que emigrar acá a la ciudad de Azogues. Mis padres nos trajeron a todos acá eh, para poder darle la educación. Y bueno, ya luego de, de estabilizarnos aquí en la ciudad mismo. ¿Existe algún, eh, digamos, una herencia familiar o, o tal vez su mamá su su papá o cómo nació este, este acercamiento, este apego al arte plástico. Eh, desde que yo era niño, me acuerdo que por las noches mis, pa mis padres eran, bueno, ya después de jugar, uh -huh. bueno, yo antes de ir a dormir, quisiera que saquen una hojita y desde que se dibujaba. Eso era casi la, la, todas las noches dediquen a ser les voy a dar un tema y ustedes dediquen a ser mujer y era así, mis hermanos me menores también, mis hermanos mayores, corriendo, mis padres, vea papá, si uno que es mío es delgado, si que es mío está mejor y bueno, y nos entusiasmaba en eso, nos iba eh, incursionando en este bello mundo ¿no? pero en la escuela me acuerdo que ya mis, mis profesores me hacían participar en los concursos de dibujo y más así, uno le motivaba para poder ir eh, realizando algunas cosas. Pero ya, posteriormente, el colegio ya con mis eh, eh, profesores vieron a sí mismos la inclinación a esta, al dibujo, a la pintura, y muchos de ellos decían el mundo, o sea, que sigas arquitectura. Mis hermanos son muy talentosos también. Eh, eh, cuando estaba, mi acuerdo, en la escuela, el colegio, perdón, Tenía una hermana, tengo una hermana, y cuando estaba, ella estaba en el colegio de discoteca, estaba en el colegio como autista, me hicieron participar en el concurso de dibujo y pintura. me acuerdo que, que coincidimos, ¿no? Ahí ya sacar de ese colegio. Y Ambos finalistas. Colegales? Hermanos de. En... <ríe> sí, <ríe> participamos, pero ella fue la que ganó. Qué bien, valga reflexionar, amigas y amigos, que el padre del maestro del mundo fue prácticamente el maestro de toda la familia Así es. y despertó, activó estas habilidades, estos dotes que dan el arte en lo posterior eh, ir ya investigando, ir estudiando lo que es la, eh, el arte en sí y, y para qué sirve mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Y para qué hacer una obra de arte? ¿Es usted docente? De la Escuela de Artes Plásticas Cantera y Canterita del Centro de Cultura Municipal de Azores. ¿Cómo nació? Cómo, ¿Cómo es que se accionó este punto de enseñanza, este punto de reflexión en el que usted es miembro fundador? Sí, bueno, esto con la necesidad de bueno, la Municipalidad de Azores de la Dirección de Cultura. Eh, en la época del doctor Segundo Serrano, se creó lo que es el Centro de Cultura Municipal en el cual se daban diferentes talleres artísticos, no, no solamente de cultura, se daba danza, se daba música, en fin. Posteriormente ya con mis compañeros, Fernando Guerrero y, con mi compañero Fernando, sí, justamente en ese tiempo ya eh, como docentes del Centro de Cultura mismo y luego en, para la creación de la Escuela de Artes Plásticas Cantera, más antes un club de jóvenes pintores, cantera eh, y canterita, justamente porque dábamos a niños y a jóvenes. En jóvenes no teníamos una escuela eh, de artes plásticas con mucho talento aquí en la ciudad, ya que hacíamos diferentes eh, eh, concursos de dibujo y pintura desde la época del Dr. Segundo Serrano mismo, aproximadamente, hablo sí. de 24 o 25 años, eh, se hacía concursos de dibujo y pintura y nosotros íbamos viendo el talento, ¿no? Pero eso después seguían creciendo los niños y, y bueno, ¿y a dónde iban a parar ellos? Sí, no había seguimiento. Es así que se crean estos tipo de escuelas. Eh, en la cual hubo una satisfacción bien grande porque ya en lo posterior estuvimos viendo que eh, cuando iban saliendo eh, ya muchos de ellos iban incursionando ya en... Eh, como profesionales y eh, estudiando artes también. Bueno, bueno, tenemos muchos referentes ahora, ¿no? O sea, Oye, buen que está, en este momento ya me está pintando a mí. <ríe> sí, entonces es un gusto tan grande, una satisfacción tan grande, y bueno, no solamente mío, sino de todos los, los profesores en este caso. Eh, entre sus premios locales, regionales, nacionales, ¿tiene un premio del Tweet? coméntenos Bueno. Eh, esto fue, tuve la oportunidad de viajar en base a una invitación del consulado de ecuatoriano de Cuba en Cuba y luego también el Ministerio de Educación de Cuba hizo la invitación para que exponga ya a través del Tercer Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo eh, una exposición individual la primera y la segunda eso fue en la Rada Vieja y la segunda fue en algunas ciudades del país de Cuba con un artista español y otro con las obras de Osvaldo Guayasamín, ya que ella también tiene su casa, Guayasamín, justamente, pues, pero se hizo una exposición itinerante en algunas ciudades. Posteriormente, en la ciudad de, eh, de Porto Alegre en Brasil, también estuve ahí en el Foro Social Mundial, exponiendo. Y a raíz de eso, la Cámara Junior Internacional me invitó a ser parte de, de dicha agrupación y que participe eh, a nivel nacional que, con mi currículum propiamente, sí ya que desde bueno, muchos años anteriores que también tuve la oportunidad de ganar algunos premios a nivel local y provincial. Entonces me, me dieron esa oportunidad de participar y es así que me de acuerdo que la ciudad de Río Bamba que se llevó a cabo ese evento era un evento muy, muy, muy elegante, muy, eh, muy preponderante a nivel nacional en la cual era como decir un premio Oscar que se da y, y bueno uno como artista mismo no... Eh, se sentía hasta a veces un poquito eh, al, al, lejano de esa, de esa situación o, o ajeno a esa situación en la cual solamente era, bueno, gente de élite, en fin. Mierda. Pero sí. Y entonces, hasta que nombraron, bueno, dijeron el ganador del, del premio Toy al joven sobresaliente de Ecuador que es representante de la provincia de Cañar. Entonces, bueno fue algo, algo lindo, algo, algo hermoso, en la cual eh, me motivó para yo seguir realizando eh, y fortaleciendo mi que ser artístico. Y es así que ya en los posteriores años tuve la oportunidad de realizar eh, exposiciones, en, también en Venezuela, y así como también eh, en México, es, es, era a través de la plástica ecuatoriana en México y asimismo en Colombia, en Perú, bueno que no tuve la oportunidad de estar ahí, pero esas fueron mis obras. Y así mismo en, eh, en Canadá también estuvieron presentes mis obras eh, a través del consulado ecuatoriano allá en Canadá, en Toronto eh, y asimismo en eh, Hace aproximadamente unos tres años tuve la oportunidad de exhibir en la ciudad de Manhattan, en, la, en Nueva York. Y tengo una invitación eh, para la ciudad de, de Madrid, en España. quiero que los posteriores eh, meses pueda estar por allá. Vamos a ver, voy a preparando ahora para poder realizar eh, en nuestra ya una invitación a través del, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Maestro Edmundo, en toda su trayectoria, en todo su conocimiento, en toda su experiencia, en todo su vivir en el arte, ¿cómo usted podría, no diríamos calificar, sino a qué reflexión nos podría llevar usted sobre el apoyo de las entidades que están destinadas a activar o a socializar o a fortalecer el arte y la cultura aquí en el cantón, en la provincia, en el país? Bueno, eh, a veces cuando, cuando no conocemos las entidades mismo, a, a veces decimos no hay apoyo a la cultura, mm -hmm. no hay apoyo a las artes. En la realidad, bueno, hay instituciones que lo hacen, ¿no? Y si no, uno hay que llegar también. Hay que saber llegar a la a las instituciones hay que llegar, pero ¿con qué? con esto, bueno, esto tengo, ¿no? esta es con mi propuesta, con mi proyecto con mi producto, uh -huh. sí nadie le va a llegar de la de institución o golpear de la puerta de, de la casa y si decirle, aunque usted tiene en caso una, una obra para exhibir y todo. Uh -huh. eso viene después después vienen las invitaciones y todo pero es uno que debe sacrificarse y no para estar en ese momento, tal vez modestamente salve, tal vez reconocido, pero yo Tuve que iba a hacer bastantísimo, eh, primeramente tiempo, sí, invertir sí. bastante tiempo, eh, pese a los recursos eh, bajos que tenía, ya luego cuando entré a la, perdón, entré a la municipalidad mismo, mi época de estudiante, como joven, eh, ahí es el momento de aprovechar. Habían eventos eh, de salones, de, de, en Ecuador salones de pintura, uno de, como joven, y ya metido en este mundo de, de las artes, está lindo, yo me quiero ir allá, entonces hacía lo que sea, iba a la municipalidad, iba a la Casa de la Cultura, o iba a la prefectura, o sea, quisiera que me este, quisiera representar a la ciudad, a la provincia, quiero exponer allá mis obras, habrá la posibilidad de, tal vez de que me puedan ayudar con el transporte de las obras. Y es así que gestionando. bueno, gestionando, es la gestión lo más importante, ¿no? Me ha ayudado, bueno, en fin, me ayudaba. A veces tenía que ir el gasto de uno en cambio. Eh, tenía que viajar, en fin, quedarse todos tres días en alguna ciudad. Todo un sacrificio bien grande. Era solamente agradecerles a todos ustedes. Sigan el fuerte camino por el bien de la cultura, de las artes del cantón, de la provincia y del país, muchas gracias gracias maestro Edmundo, así es que estaremos en una próxima visita para conocer el pincel del maestro Edmundo